Eh, tuvimos un programa especial en, desde la redacción con los papás desde el Hospital Austral contando un poco cómo era la situación de Benny uh -huh. para, para, para poner un poco de blanco sobre negro porque a veces la gente desconfía un poco sí, cuando sí, se pide real. dinero y me parece que está bueno aclarar cómo son las cosas para que todo quede bien ordenadito y, y, y no tener ningún tipo de, de duda a la hora de poder colaborar. Muchos espectáculos para eh, colaborar con Benny lo cual es otra manera de colaborar. Porque una cosa es que vos agarres Mercado Pago, agarres, pongas el alias y pongas una cifra de dinero que puede ir desde 100 pesos hasta lo que se te dé la gana. Pero otra cosa distinta es ir a ver un espectáculo, disfrutar de un buen show y de paso estás eh, colaborando con eh, Benicio. Eh, Noche de humor, esto va a ser en el departamento de Godoy Cruz. Algo les contábamos ayer. Y, mira acá tenés toda la info. Adrián Sorrentino, Rodrigo Cacevalle. Esto es eh, espectáculo garantizado, Tano. Te va, la vas a pasar bien, te vas a divertir. Sorrentino eh, es un espectáculo en sí mismo. Y eh, Rodrigo Cacevalle, todo un personaje que ha crecido muchísimo desde que llegó a nuestra provincia y, y, y lo hemos ido conociendo. La verdad que todo un personaje. ¿eh? Noche de humor, entonces, para hoy jueves a las 21 horas allí en el... Perdón, es para el jueves de la semana que viene. Jueves El jueves 3, perdón, yo me equivoqué. Jueves de la semana que viene, eh, las entradas ya están en venta, así que si las quieren ir comprando eh, va a estar bueno eso, ¿eh? Esto es en del departamento de Goy Cruz en el Teatro Plaza. Y hay más espectáculo, ¿eh? Eh, Diver Kids Esto es un show en vivo Con todos los personajes de Disney No te lo puedes perder Esto es en el espacio Julio Le Parc Este domingo a las 18 horas Y tenemos un espectáculo más Que tiene que ver con la música Que viene con todo Porque tiene eh, Desde rock, cumbia, cuarteto Lo que quieras Los pasteles, los tequilas El hijo Fre Y el grupo Eternidad Todos ellos Van a estar también este domingo a las 16 horas en el Salón Vicaría de Jesús Nazareno. Esto es este domingo, ¿eh? Este domingo. Así que ya tienen tres espectáculos diferentes para disfrutar, pasarla bien en familia y de paso eh, colaborar. Si no, podés colaborar de esta manera, ingresando al Instagram que lo manejan solamente los papás de Benny que los están viendo allí en pantalla y ellos son los que te responden uh -huh. por cualquier duda que vos tengas o si querés saber, a ver, ¿cómo es la cuenta bancaria del Banco Nación para yo colaborar? Te ¿Sí? metes a sí, sí, sí, sí. Que además te cuento, la, la, la cuenta bancaria no es de los padres, está conectada directamente con el Hospital de Barcelona. Uh -huh. Digo, los padres no pueden tocar esa cuenta, sino quien, la, quien toca esa cuenta es el Hospital de Barcelona de manera absolutamente directa. Eh, y si no, por Mercado Pago, una de las maneras más rápidas y fáciles de pagar. Eh, se me ocurren muchos chistes con el Tano acá, pero no los voy a hacer. Alias Fuerza.Beni. Facilísimo. Y yo siempre digo esto. ¿Tenés 100 pesos? Sí, sí. Y vos lo que decís, sea, ¿cómo voy a poner 100 pesos? ¿Es poca plata? Vos sabés que poniendo un granito de arena cada uno hacemos una montaña, chicos. Corta. Así que eh, muchas vías para colaborar con Benny hay que juntar 450 mil euros, Tano. Es una fortuna, pero ya hay un 50% de ese dinero y estamos yendo por el otro 50%. Bien, Rodi, muchas gracias. ¿eh? Eh, todos los que puedan colaborar, bienvenido sea.